Una mujer no es él.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 Los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento. Pero... Descubrieron mi contraseña. Confesó. Psicomantis puede leer en las mentes. Sin resistencia. ¿Psicomantis? Uno de los miembros de Foxhound tiene poderes psíquicos. Maldita sea. Y no tardarán en descubrir la de Baker también.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 Parece vale, ser que vamos a retrasarnos. ¿Qué está haciendo? ¡No piense! ¡Dispare! ¡Ah! ¿A qué estás esperando? ¡Dispara! Te lo advertí. No me hables como a una novata. ¡No me oyes! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Ah! <risa>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 Usted es el presidente de ARMS de Kenneth Baker, ¿no? <ríe> Tranquilo, he venido a salvarle. <ríe> ¡No! Es Foxhound. Revolver Ocelot. Lo he estado esperando, Solid Snake. Ahora veremos si está a la altura de su leyenda. Este es el mejor revólver que existe: el Single Action Army. Seis balas. Más que suficientes para matar cualquier cosa. Ahora le mostraré por qué me llaman. Revolver. ¡Vuelvo a vivir! ¡Vamos! ¡Esconderse es inútil! No debes darte prisa! ¡No creo que el viejo vaya a durar mucho! ¿Quieres que saltemos cuenta? ¿Quieres? Nada mal. Justo lo que esperaba del hombre con el mismo código que el jefe. Hace mucho que no me enfrentaba a nadie tan bueno. Pero estoy entrando en calor. ¿Eh? La mano. ¡Ah! Camuflaje óptico. Ni siquiera sabe morir. ¡Ha tenido suerte! ¡Volveremos a vernos. ¿Quién eres? Soy como tú. No tengo nombre. ¡Este exoesqueleto! Yo puse resistencia. Conseguí resistir la sonda mental de Mantis ¿Y no pudo leerle? ¿Cómo lo hizo? Implantes quirúrgicos cerebrales. ¿Implantes quirúrgicos? Un tipo de aislamiento psíquico. Todo el que conoce los códigos secretos los tiene. ¿Incluso el jefe de ARPA? Él también. Pero el jefe DARPA dijo que Mantis obtuvo su código leyendo su mente. ¿Estás seguro de que entendió bien? Sí, seguro. En ese caso, ¿cómo consiguieron su código? Nunca me entrenaron para resistir la tortura. <risa> Parece que se ha divertido con usted, ¿no? No es humano. Dice sé que ha disfrutado de cada segundo. ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me lo rompió. Parece que ahora están en paz. El suyo se lo han cortado. <risa> es usted divertido. Y el jefe de Arpa está bien. Ha muerto. ¿Qué? No es posible. Eso no es lo que prometió Jim. Ahora quiere silenciarme. Cálmese. ¿Qué demonios le pasa? Le he dicho que he venido a salvarle. Yo no maté al jefe de arpa. Tuvo un ataque al corazón o algo parecido. ¿Un infarto? No sea estúpido. En fin, los terroristas ya tienen ambos códigos. Esos tipos están muy locos y no dudarían en lanzar la bomba. No sé... ¿Pero qué quieren realmente? ¿Quién sabe? Quizás sean como nosotros en la industria de las armas Siempre esperando que estalle otra guerra No voy a dejar que esos maníacos inicien hoy una guerra ¿Tiene todavía las llaves? ¿Llaves? Para anular el código detonante Oí que usted las tenía No, ya no es así ¿Eh? ¿Quién las tiene? ¿Los terroristas? No, esa mujer ¿Mujer? ¿Quién? Un soldado al que metieron en prisión conmigo una mujer soldado, debe de ser. Dijo que acababa de alistarse como nueva recluta y la metieron en prisión al negarse a participar en la rebelión. ¿Nueva recluta? Podría ser la sobrina del coronel. Le di a ella la llave. Sin embargo, parece ser que logró escapar de aquí. Espero que esté bien. Seguro que sí. Es novata, pero dura como la piedra. ¿Pero cómo ha sabido que se escapó? Mantenía contacto con ella por codec hasta que me ataron aquí. Claro codec Sí, se lo robó al vigilante. Si todavía lo tiene, podrá ponerse en contacto con ella. Seguro que lo tiene. ¿En qué frecuencia estaba? Ah, sí. Espere un momento, es... Oh, vaya. Lo he olvidado. ¡Mierda! Ah, claro, debería estar detrás de la funda del CD. Intente contactar con ella. Contactaré enseguida. Pero dígame, si esto no funciona, ¿hay algún otro modo de impedir el lanzamiento del misil? Mm. Tiene que hallar a Hal Emmerich, uno de mis empleados. ¿Quién es? El líder de equipo del proyecto Metal Gear Rex. Un genio de la ingeniería, pero un poco excéntrico. Si hay alguien capaz de descubrir cómo impedir el lanzamiento de Metal Gear es él. Si no es capaz de hallar una solución, tendrá que destruirlo. Y Emmerich sabe cómo destruir Metal Gear. ¿Dónde está ese Emmerich? Bien, creo que está preso en alguna parte del edificio almacén de cabezas nucleares. Al norte, ahí es donde trabajaba. Comprendo, pero ¿por qué Metal Gear? La era nuclear acabó al final del milenio. Se equivoca. La amenaza de una guerra nuclear sigue ahí. De hecho, es aún mayor que nunca. La cantidad de combustible y plutonio nuclear usado aumenta incluso hoy. Escuche, ¿ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No. Bidones y bidones de residuos nucleares apilados hasta donde alcanza la vista, porque todavía no hay modo de deshacerse del material. ¿No sea que cierran la tapa y se dividan a esperar que desaparezca? Más o menos. Sí. Y ni siquiera saben cómo almacenarlos bien. Muchos de los bidones están oxidados y el residuo nuclear se filtra. Es increíble, no solo eso. Además, cada año se registran varios kilos de masa. ¿Masa? Significa material sin aparecer. Demuestra que existe un gran y bien organizado mercado negro en material nuclear. Y además, desde el final de la Guerra Fría, ingenieros nucleares rusos, sobre todo, están sin trabajo y sin posibilidad ninguna. Superpotencias. Rusia y China mantienen aún una importante presencia nuclear. El desarme nuclear completo es una imposibilidad. Para mantener nuestra política de disuasión necesitamos un arma de extraordinario poder. ¿Se refiere a Metal Gear? Sí, ¿sabe? Nuestra industria sufrió un duro golpe a causa de los recortes del presupuesto militar, debido a esta supuesta paz. Y se habló mucho sobre fusiones y absorciones entre los grandes fabricantes de armas. Sí, y cuando perdimos la opción de producir la nueva serie de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el sistema Metal Gear fue nuestra última oportunidad. Por eso insistimos en desarrollar Metal Gear como un proyecto negro. Un ¿Proyecto negro? Proyectos secretos con fondos reservados del Pentágono. Así se evita mucho papeleo y se obtienen amplios plazos para la producción de armas. Y además, nadie te molesta. Ni siquiera esos liberales sentimentales del Comité Militar de Supervisión. Sobornos. Prefiero considerarlo como un buen negocio. En fin, ¿qué Metal Gear iba a aprobarse formalmente después de analizar los resultados de este ejercicio? Me importan una mierda usted y su compañía. Sí, eso es lo que esperaría de un tipejo como usted. Mire, esto es lo que quería, ¿no es así? ¿Qué es eso? Un disco óptico. Todo está aquí. La unidad principal fue destruida por los disparos. Esta es la única copia que queda de los datos. ¿Qué tipo de datos? Todos los datos obtenidos en el ejercicio. No se haga el tonto. Sé que vino en busca de esto. Lo oculté a la vista de ese sádico maníaco mientras me torturaba. Ellos no saben que existe este disco. Asegúrese de informarle de esto a Jim. A su jefe. Y también le daré mi tarjeta. Abre todas las puertas de nivel 2. ¿Puede andar? No. Pero usted siga sin mí. Tiene mi contraseña y ya no les interesa nada más de mí. Tengo una pregunta más. ¿Quién no quiere esa cosa, ninja? Parecía como si usted supiera algo. ¿Esa ninja? Eso era el secreto oculto de Foxhound. ¿El secreto oculto? Un soldado genoma experimental. <coughs> ¿Y le conoce? Pregúntele a la doctora Naomi Hunter de Foxhound. Ella lo sabe todo. ¿Naomi? Tiene que detenerlos. Si se descubre en mi compañía, yo estamos acabados. ¿Qué? ¿No usa Metal Gear tecnología actualmente existente? Metal Gear sí si lo hace, pero... ¡Oh! escucha? Él también ha muerto uh, No lo sé No me mienta Parecía otro ataque al corazón, pero... ¿Algún tipo de veneno? Bueno, hay drogas que en grandes dosis pueden causar un ataque al corazón Por ejemplo, el cloruro potásico o los dióxidos Pero no lo sabremos hasta hacer la autopsia Mierda Snake, quiero que usted y Meryl trabajen juntos ¿Es de fiar? Puede fiarse de ella más que de mí Póngase en contacto con ella. Snake, desde allí llegan muchas interferencias eléctricas. Debería funcionar si estableces transmisión a ráfagas como nosotros, pero la transmisión normal es imposible. Intenta alejarte de ese área. Snake, trate de concentrarse. Naomi, ¿qué demonios era esa cosa ninja? Ah. ¿Un miembro de Foxhound? No. ¿Estás segura? Sí, no tenemos nada así en nuestra unidad. ¿Es eso cierto? Snake, confío en usted.